El sol arriba, estoy haciendo ruido desde la orilla Mordiendo tu hoyuelo, el lunar ese detrás de tu oreja el solo brilla, no hablemos del de tu mejilla no recuerdo ni tu nombre pero te tengo que seguir ya, mi corazón lo dramatiza, estoy en hora pensando en esa niña el alcohol mató Posibilidad, ¿Quién sabe si la volveré a ver en vida? Si no en el cielo como un recuerdo que me atosiga No quería mi dinero, quería mi alma Ella era la mala que sonreía si nadie atención le prestaba y lo conseguía Ser el centro no creo que hasta volara Pero si lo recuerdo Bebiendo de mi ro mientras bailaba Ella era una maldita hada y yo al muerto al que resucitaba o mataba Y al muerto al que mataba o resucitaba ¿Qué tus sueños